12.46 minutos del mediodía, nos vamos a la Plaza Bolívar de Caracas. Allí se encuentra nuestra compañera Evelyn Guarenas. Hoy se celebra. Muy buenas tardes, así es transmitiendo en vivo y directo desde la Plaza Bolívar de Caracas, donde se realizan actos especiales con motivo de celebrarse el día del antiimperialismo bolivariano y ocho años del inicio de las sanciones. Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. Recordamos, en el año 2015, el gobierno de Barack Obama emitió un decreto que calificaba a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos de América en esa oportunidad fueron extraordinarias las jornadas del pueblo venezolano rechazando el decreto de Obama, el decreto injerencista calificado como hostil, y se recolectaron más de 13 millones de firmas rechazando este decreto de Barack Obama, que fue renovado por las otras autoridades de Estados Unidos, hace poco también por Joe Biden, así que... Hoy la consigna es Biden deroga el decreto Obama 2015, de dentro de esa es la consigna el día de hoy, recordamos son 929 medidas coercitivas. Vamos a escuchar parte de lo que sucede acá de parte del, del el moderador del evento, de William Castillo, Observatorio Venezolano es Antibloqueo. especial, es una fecha importante en el contexto del homenaje que le estamos dando ...al comandante supremo de la revolución bolivariana... ...al hombre que despertó a este pueblo... ...al antiimperialista que despertó a América Latina y el Caribe... ...el defensor de los pueblos del mundo... ...el defensor de Bolívar... ...el defensor del pensamiento antiimperialista de Bolívar y de Martín. Así que vamos a comenzar entonces nuestra actividad... ...y vamos a darle la palabra al presidente, líder del pueblo ecuatoriano... ...el compañero Rafael Correa. Hola. Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchas gracias al gobierno de Venezuela por invitarme a este acto tan sentido, a este acto tan importante. Bueno, el evento se llama Venezuela Resistencia Inusual y Extraordinaria y tiene que ver pues, con el día del antiimperialismo. Así que vamos a hablar un poco de imperialismo tradicional, imperialismo contemporáneo, las consecuencias de ese imperialismo y cómo Venezuela resiste. ...y al final vencerá a ese imperialismo. El tradicional imperialismo era esencialmente el colonialismo, ¿verdad? Eh, nosotros lo sufrimos, nuestros pueblos originarios. El caso iberoamericano, cuando España pues, vino a descubrir América... ...como si no estaba descubierta por nuestros pueblos aborígenes, originarios... ...y hubo una fusión de civilizaciones, nació una nueva civilización... ...si cabe el término Huntington la llama, nueva civilización, la latinoamericana... Eh, ...y saquearon, saquearon nuestras tierras... ...ese era el imperialismo en aquel entonces... ...se expresaba sobre todo en el colonialismo... ...el creer que era más poderoso que otra nación... ...descubría esa nación y la tenía que someter a esa nación... ...tenemos el caso de Estados Unidos... ...donde no es que hubo fusión de civilizaciones... exterminaron a los pueblos originarios... ...tenemos el caso de la India... ...también ex colonia británica... ...donde fue tan salvaje el colonialismo y el imperialismo que ni siquiera la colonizó un estado, la colonizó una empresa. La compañía de Indias Orientales, ya causa risa por no llorar, ¿no? Pero esa compañía creada en el año 1600 le dio la capacidad de formar ejército, firmar tratados, es decir, era la que iba a dominar con flota, con armada, con ejército a las Indias Orientales y básicamente lo que hoy conocemos como India. En todos los casos hubo saqueo. Y ese saqueo fue muy importante. ...las grandes diferencias en crecimiento económico moderno... ...el despegue hacia el desarrollo económico que todavía no logra América Latina... ...se da en el siglo XIX con la revolución industrial... ...pero no se trata solamente de una innovación tecnológica... ...las ideas tienen que plasmarse en nuevas inversiones, nuevas industrias... ...y eso requiere capacidad de acumulación... ...y esa acumulación la tenía Europa sobre todo por su saqueo colonial imperialista... ...por ahí tenemos nuevas formas de imperialismo, más sutiles... ...algunas veces aplaudidas por las propias víctimas... Como dice Gran Bolívar, no nos dominarán por la fuerza sino por la ignorancia. Hoy tenemos el dominio del imperio más grande que haya presenciado la humanidad, que haya existido en la historia de la humanidad. Y ese imperio se llama el capital. Vivimos bajo el imperio del capital. El neoliberalismo, el nuevo liberalismo, ese cuento que nos quiere, con el que nos quieren convencer, no es otra cosa que una narrativa en función de los intereses del gran capital. ¿no? ...que en la parte económica se expresa en la dictadura del mercado... ...el supuesto mercado libre, que de libre no tiene nada... ...someter sociedades, vidas, personas a esa entelequia llamada mercado. Y una narrativa, básicamente, sálvese quien pueda... ...supuestamente competencia, lo cual ya es un absurdo... ...el Homo Sapiens prevaleció sobre especies más fuertes... ...más inteligentes que él, gracias a la cooperación pero ellos no quieren convencer de la competencia, el egoísmo racional, el individualismo, el sálvese quien pueda, porque sencillamente es la narrativa que les conviene a los más fuertes, al gran capital y sobre todo, el dominio lo tiene el capital financiero. Esta narrativa que beneficia al más fuerte siempre, no quiere decir que es eh, condición sine qua non, pero al menos deseable. Cuando escuchen a alguien hablar, siempre reflexionen, es que lo que dice... ¿Le conviene a él? ¿Le conviene a sus intereses? ¿Le conviene a sus negocios? O sea, es muy difícil encontrar un neoliberal que no está hablando en función de esos intereses. Siempre coincide con que ese tipo tiene capital. Capital industrial, capital financiero, pero está... Lo que dice es lo que le conviene. Entonces eso ya nos da, si ustedes quieren, una premisa de mayor autenticidad. A aquellos que proclamamos un sistema menos injusto. Y que no necesariamente es el que más les conviene, porque... Muchos de nosotros, gracias a Dios, hemos tenido oportunidad de acceder a educación superior, eh, tener información, tener algo de conocimiento, y podríamos hablar en función del status quo a nivel mundial y tener un puestito en sus altares, como canta Silvio Rodríguez. ¿no? Entonces eso ya nos da algo de autenticidad, que hablamos en función del bien común, no hablamos en función de nuestros negocios. Por supuesto siempre se trata de legitimar a los que tratan, de crear algo mejor de los que hablan de socialismo ¿no? ah, pero usted, Correa tiene no vive como pobre entonces es un inconsecuente y si vives como pobre, entonces es un amargado social la cuestión es que siempre lo que dice está mal ¿no? son los argumentos hominen atacar al mensajero porque el mensaje es más difícil de, de ser atacado hoy tenemos, como le decía, ese imperio del capital también expresado en la globalización pero no una globalización que busca formar una sociedad mundial que busca formar ciudadanos del mundo es una globalización no liberal, que lo que busca es crear un mercado mundial consumidores globales y una globalización bastante inconsecuente, incoherente porque los que algo saben de economía y de esta ideología disfrazada de ciencia la teoría del mercado, el neoliberalismo para la eficiencia del mercado para la famosa mano invisible de Adam Smith se requiere perfecta movilidad de todo Sí, de capitales, como nos lo impone la globalización neoliberal, movilidad que ha devastado países enteros, que hace mucho tiempo premio Nobel como Jane Tobin, dicen que hay que poner un impuesto a la movilidad de capitales, eje, arena en, en los ejes de la carreta para que no avance tan rápido y no pierda el control, pero como eso no conviene al poder mundial, se hace caso omiso a aquello. Entonces propúgnala e impone la globalización, la movilidad de capitales. Propone la movilidad... ...de mercancías, ¿no? El libre comercio, bueno, el es la esencia de su ideología. Alrededor de eso irá todo. Pero también, si fueran coherentes con la teoría del mercado que ellos mismos predican... ...deberían propugnar, deberían impulsar la movilidad laboral. Pero ahí sí no les conviene. Y sancionan y criminalizan la migración. Que entre otras cosas, es una de las mayores formas de proteccionismo. Porque, ¿por qué, por ejemplo, un conductor de la India que gana... ...un salario paupérrimo, pero tal vez mucho mejor conductor... ...que el conductor estadounidense o sueco de autobús... ...no pudiera trabajar a Estados Unidos a Suecia... ...porque saben que desplazan de su trabajo a los conductores... ...de esos respectivos países... ...entonces también podemos entender... ...a la criminalización de la migración... ...además como una gran inconsecuencia... ...con sus propios postulados... ...como una forma de proteccionismo... ...porque si, si hubiese verdadera movilidad laboral a nivel mundial... ...pues muchos de sus puestos de trabajo... ...en los países desarrollados se perdería. ...y con esto... ...con este... ...bombardeo... ...discurso único, permanente... ...nos han robado hasta los sentidos comunes, ¿no? Muchas veces consideramos las reglas capitalistas... ...como sinónimo de civilización... ...nos robaron hasta la ciencia... A ...su ideología la convirtieron en ciencia... ...la economía no es otra cosa que ideología... ...disfrazada de ciencia... ...por ejemplo cuando el padre de la economía, Dan Smith, ve algo objetivo, que es la especialización. Toda sociedad que traspasa cierto nivel, cierto tamaño, se especializa, se complementa. Ya no hace todo todo el mundo, sino que uno hace una parte, el otro hace una parte. ¿Y eso qué significa? Que tienen que intercambiar. ¿Y eso qué significa? Que se crea un medio de intercambio que se llama moneda. Eso se encontró. En sociedades especializadas, monetizadas... Antes el descubrimiento de América existía en América, en Chile, en todos lados. Porque es lo que los griegos llamaban el cosmos, lo que es. No ideológico, no un hecho subjetivo, algo objetivo, es lo que es. Es símbolo de avance, de modernización. La sociedad moderna se especializa, con la especialización viene el intercambio, con el intercambio viene la moneda. Pero Adam Smith fue bastante inteligente para dar una narrativa en función de sus intereses. Y resulta que era el dios mercado, pero además el mercado libre. Que había que dejar actuar solito porque eso no llevaba al mejor de los mundos el capitalismo liberal o el capitalismo de laissez-faire, laissez passer dejar hacer, dejar pasar. Entonces nos han robado los sentidos comunes, creemos que la civilización capitalista, entre comillas, es civilización, o el capitalismo es sinónimo de civilización, creemos muchas veces que la ideología disfrazada es ciencia, creemos que incluso el capitalismo, no es que creemos, es así, ...se ha apoderado del derecho público internacional. No ser capitalista en el mundo actual es poco menos que un crimen, poco menos que ilegal. Y nos crearon la Organización Mundial del Comercio, la OMC... ...que impide, por ejemplo, a los países en gran medida, resta gran margen de acción... ...para proteger su industria infantil, para tener desarrollos, procesos de desarrollo autónomos, industrialización... ...todo lo que ellos practicaron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Todo lo que ellos hicieron para hacer desarrollo, nos lo limitan con instituciones como la Organización Mundial de Comercio, porque claro, ahora que son los campeones mundiales en productividad, sí les conviene proclamar el libre comercio. Pero como dice Joseph y premio Nobel de Economía, no hagan lo que predican, hagan lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Tenemos los derechos de propiedad, nadie está con derecho de propiedad, se requiere una sociedad de derechos de propiedad. Pero, ¿cómo se distribuye esos derechos de propiedad? ¿Qué es público, qué es privado? ¿Cómo se distribuye los derechos de propiedad privados? Esas son cosas profundamente políticas, profundamente ideológicas. Por ejemplo, se privatiza el conocimiento. Cuando el conocimiento es lo que se llama técnicamente un bien sin rivalidad en el consumo. Que tú conozcas algo no impide que yo lo conozca. Que tú utilices un software no impide que yo lo utilice. Pero no se ponen reglas para pagar, compensar a los países que generan bienes ambientales mundiales, bienes ambientales globales, y que los está consumiendo el primer mundo. Y no te ratifican Kioto, no, la cop 21 en París no le hicieron caso. Y sabemos que hacen caso omiso de prácticamente todas las decisiones a nivel mundial para cuidar el medio ambiente. Esas son cosas puramente políticas, puramente ideológicas. Si se empezaran a compensar los bienes públicos ambientales, habría una redistribución del ingreso y la riqueza a nivel mundial sin precedentes. No solo aquello. Por un momento imaginen que fuéramos nosotros, que fuera Venezuela, la que consume bienes ambientales y que fuera el primer mundo el que produce esos bienes ambientales. Que fuera Latinoamérica la que consume bienes ambientales que genera el primer mundo. Hace rato ya hasta nos hubieran invadido, ¿verdad? ¿Quién puede dudar que nos habrían invadido en nombre de la civilización, el derecho, las buenas costumbres y todo aquello? Entonces en el fondo esto es un problema político, incluso los derechos de propiedad. Se lo han apropiado del derecho público internacional, privatizando lo que les conviene a ellos, como el conocimiento, y haciendo que sean bienes de libre acceso, bienes fundamentales, producidos por el el mundo en desarrollo como los bienes ambientales y ni hablar de los tratados de protección recíproca de inversiones ¿no? una de las mayores expresiones modernas de imperialismo, de colonialismo donde ya ni siquiera podemos decirle una transnacional ¿sabe qué? si viene a invertir en mi país, contrate trabajo local, eh, contrate materias primas locales, atenta contra el capital contra inversión, nos demandan en esos tribunales puestos por ellos mismos eh, el de la Haya el del Banco Mundial donde todo está en función del gran capital que se han apropiado incluso del derecho público. Han logrado construir un sistema hegemónico prácticamente en todas, en todas las dimensiones: económica, jurídica e incluso cultural, porque los veces aceptamos esto como que si es avance civilizatorio, cuando no lo es. Un país que en solitario trate de desafiar ese sistema hegemónico es un suicidio. ¿Cuál es la mejor respuesta frente a esto? La integración. Pero algunos. No la hemos logrado todavía, esa integración. Y algunos, lamentablemente, ni siquiera entiendan el porqué de esa integración. Gracias a Dios, un gigante como Simón Bolívar la entendió hace 200 años. ¿no? En el marco de ese nuevo imperialismo, que ya no es la colonización, ya no es la invasión, es todo un marco civiliza, supuestamente civilizatorio, económico,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 El Producto Interno Bruto venezolano es de 300 mil millones de dólares a 60 mil millones de dólares, a la quinta parte. Eso es lo que han logrado las sanciones. Sin duda, como dice el nombre de este evento, Venezuela es resistencia inusual y extraordinaria. Gloria al bravo pueblo. ¡Aplausos! Tanto en cono, medidas tan burdas, también tienen un mensaje que puede ser positivo, ¿no? ¿Por qué no hacen eso con otros países? No lo necesitan. Si dominan sus fuerzas armadas, su policía, la fuerza pública, de ahí desestabilizan. Cuando un país recibe una agresión imperial externa tan fuerte, es porque ya no domina a las fuerzas armadas de ese país, a la fuerza pública de ese país. Por eso los países bloqueados, agredidos, son países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y otra buena noticia, ¿sí? Hicieron mucho daño, pero no lograron derrotar a Venezuela. El año pasado tuvimos la tasa de crecimiento más alta de toda América Latina y de las más altas del mundo. Tal vez solo superada por Guyana, que descubrió petróleo. Y petróleo, gran parte de ese petróleo es petróleo venezolano, dicho Por supuesto hay problemas, ¿no? Pero también grandes avances. 2018, si no hay divisas, tienes que seguir pagando salarios en bolívares, se deprecia la moneda, eso genera inflación. La inflación fue de 130.000%, 130.000%. El año pasado terminamos con 234% y por supuesto que hay que seguir avanzando. Ya no es ese 130.000% y aquí hay que resolver los problemas que son políticos e institucionales. Por ejemplo, hay que poner algo de orden en el poco caótico o bastante caótico sistema salarial de Venezuela. Pero todavía los desafíos son inmensos. ¿no? La economía es como una cadena. No... ...se mide su fortaleza por el eslabón más fuerte, sino por el más débil. Y el eslabón más débil, para toda economía en vías de desarrollo... ...pero más aún para el caso de Venezuela, es el ingreso de divisas. Nos hemos recuperado, hemos crecido 12%, pero ese crecimiento no podrá continuar... ...si no hay ingreso de divisas. La capacidad productiva de un país no es la capacidad de sus industrias. No es la cantidad de tierra, es la cantidad de divisas. Porque esa industria requiere insumos para producir, esa agricultura requiere fertilizantes muchas veces importados para producir, y cuando ya no hay divisa para comprar eso, para el crecimiento de agricultura, para el crecimiento de industria. Por eso es necesario, para perpetuar, continuar con el proceso de crecimiento, generación de divisas. No sé cuánto tiempo tenía, me estoy extendiendo demasiado. ¿Cuánto tiempo llevo No lo sabemos. Bueno, perdone, ¿eh? Muy bien. Bueno, voy a tratar de, de acortar un poco. Frente a esa desesperación de que siga habiendo inflación, porque no hay dólares y esto pasa por PDVSA que me recupere la producción, pero todo es un encadenamiento, ¿no? Eh, para recuperar la producción hay que tener acceso incluso a refinerías, por ejemplo, a, a piezas, partes que están bloqueadas. Eh, se requiere, se puede producir más, pero ¿dónde se coloca si todo está bloqueado? ¿no? Entonces, este es fruto del bloqueo, esencialmente. Entonces, frente a esa desesperación que estoy en inflación, se nos ocurren las cosas más estrafalarias, ¿no? Por ejemplo, ya hay una gran presión por parte de la derecha y algunas veces por parte de su izquierda para dolarizar la economía venezolana. Compañeras, compañeros, si alguien de izquierda les habla de dolarizar la economía venezolana, es un traidor. Es un suicidio político. Ya lo vamos a explicar. Y no se entiende que otra forma de imperialismo económico es la dolarización, que es la moneda. Es el principal mecanismo de coordinación económica y social. Le pongo un ejemplo. Supónganse que un panadero ya no produce más pan porque el industrial molinero, porque le debe al industrial molinero... A ver, un panadero no puede ir al hotel del, del pueblo al que acostumbrará a ir con su novio los fines de semana porque no le ha pagado el industrial molinero. El industrial molinero no puede... ...estoy al revés dando el ejemplo... <risa> ...vamos a ver... ...un agricultor de trigo... ...no puede seguir produciendo trigo... ...porque el Industrial Molinero no le ha pagado... El Industrial Molinero no le puede pagar al agricultor de trigo... ...porque el panadero... ...no le ha pagado... ...y el panadero... ...no puede... Eh, ...pagarle al... ...al Industrial de Trigo... ...al que produce la harina... ...¿ya? ...porque el hotelero... ...no puede pagarle el pan... ...y el hotelero no puede pagarle el pan porque resulta que el agricultor el primero de la cadena ¿se acuerdan? Iba, no era el panadero, era el agricultor que iba con su novio a fines de semana, no le paga y todo queda paralizado, si se dan cuenta un día aparece una pareja perdonen que me equivoqué, el psoe estúpido al inicio con el ejemplo una pareja le dice, permítanos ver el, la... ¿cómo se llama esto? el cuarto la habitación nupcial, matrimonial que estaba en el tercer piso se ilumina el hotelero y dice, vea ...sube al tercer piso pero tiene que dar 100 dólares de depósito... Supongan, ...asuman que era 100 dólares la deuda... ...que cada uno se tenía... ...le deja a la pareja, empieza a subir... ...y con eso corre el hotelero a pagarle al panadero... ...el panadero le paga al industrial molinero... ...el industrial molinero le paga al agricultor... ...y el agricultor le paga al hotelero... ...bajan después de 15 minutos y dicen... ...no, no, no queremos, bueno aquí están sus 100 dólares, vaya... ...pero se anularon todas las deudas... ...si eso queda ahí... ...esos 100 dólares quedan girando ahí... ...no es que se lo llevan empieza nuevamente a reactivarse toda esa economía. Por pues eso es precisamente lo que hace un banco central cuando tiene moneda nacional. ¿OK? Poner 100 dólares, 100 bolívares, la moneda nacional en economía y reactivar esa economía. Por eso la moneda es el principal instrumento de coordinación económica y social. Y en los tiempos modernos ni siquiera se requiere que vaya el hotelero corriendo a pagarle al agricultor, al agricultor corriendo a pagarle... a. Uh... Perdón, el hotelero corriendo a pagarle al panadero, el panadero corriendo a pagarle al industrial molinero, sino que se hace una transferencia electrónica y solo con un clip, en, en milésimas de segundo se le paga al uno, se le paga al otro y se pagó absolutamente todo. Pero esa es la importancia de tener moneda nacional. La moneda nacional es el principal mecanismo de coordinación económica y social que tiene un país. Esto lo niegan los monetaristas. Eh, Milton Friedman ganó no, el premio 9 de 76 que hablaba de libertad, ¿no? pero era cheerleader de Pinochet, porque cuando para el capitalismo liberal la democracia es fastidiosa, se quedan con su mercado libre y destrozan la democracia, que eso no les quede el, la, la menor duda. Son demócratas mientras les sirva sus negocios, así que simple. En todo caso eso niega el monetarismo, que la moneda no tiene efectos reales, pues supuesto que tiene efectos reales, y eso está más que superado y demostrado. ¿no? La moneda, yo le decía, el talón de eh, el elabón más débil, de la cadena es el sector externo, el ingreso de divisas. El in instrumento más importante para equilibrar ese sector externo se llama tipo de cambio. Cuando abandonan la moneda nacional, están abandonando ese instrumento. Y se expone el país a gravísimos problemas sin los instrumentos para enfrentarlo, más aún, economías tan vulnerables como las economías latinoamericanas. Hay toda una teoría de cuando se puede tener una moneda común porque lo que se está pretendiendo de parte de ciertos sectores venezolanos es más grave que la Unión Monetaria Europea. La Unión Monetaria Europea ha tenido graves problemas porque Grecia no tiene nada que ver con Alemania. Pero es una moneda común. Grecia tiene voz en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo sabe dónde queda Grecia. Pregúntele a un burócrata de la Reserva dónde queda Caracas. ¿no? Dónde queda Ecuador, va a decirles en África. Entonces, y Ecuador es un país dolarizado. Entonces. ¿Cuáles son esas características? Tener estructuras similares para que coincida la política monetaria. Pero adoptar unilateralmente una moneda extranjera con un país tan diferente como Estados Unidos que incluso tiene ciclos económicos absolutamente opuestos. Cuando sube el precio del petróleo le va bien a Venezuela y le va mal a Estados Unidos, que es consumidor neto de petróleo, importador neto de petróleo. Es suicida, técnicamente es suicida, es un absurdo. ¿Cómo se remedia eso? Si hubiese movilidad laboral. Entonces, si Texas tiene la misma moneda que Arkansas, Texas... Eh... Tienen el mismo, la misma política monetaria. Arkansas está en boom, Texas está en crisis. Bueno, los trabajadores texanos pueden trabajar Arkansas. Los trabajadores venezolanos no pueden trabajar Estados Unidos, tampoco van a querer ir a trabajar. Entonces es un absurdo técnico completo la dolarización unilateral, que incluso es más grave que una moneda común. Es importar la política económica del país que emite moneda, que además tiene muchos otros efectos que no quiero cansarlo. El señoriaje, un ingreso que el emisor de moneda capta para él y ahora iría a Estados Unidos. Esto técnicamente, pero geopolíticamente, como le decía, es un verdadero suicidio. ¿Por qué? Como le decía, dolarizar es adoptar una moneda extranjera. En Ecuador tenemos que ir en avión a ver los billetes a Estados Unidos. Esa es la dolarización. Tenemos que ir en avión a cambiar los billetes viejos por los billetes nuevos. ¿no? Si nos cierran esa llave, colapsa la economía ecuatoriana. ¿Por qué no lo han hecho? No porque no le faltaba ganas, sino porque... Le conviene a Estados Unidos que los demás países dolaricen y el efecto de demostración sería muy negativo. Pero si dolariza un país como Venezuela, estoy seguro que le va a vencer la tentación. Le cierran la llave de dólares y hacen colapsar a Venezuela. No se olviden, si alguien de la izquierda está proponiendo dolarización, ese es alguien, es un traidor. Para terminar, queridas compañeras y compañeros, una reflexión que nunca nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no claudicar? ¿Por qué no hacer lo que hace todo el mundo? ¿Por qué no someternos a este sistema hegemónico? Sencillamente porque no ha funcionado. Como le decía, el neoliberalismo, toda esa narrativa, es un absurdo para el continente más desigual del mundo. Y siempre ¿no? nos hacen preguntas para, es que sin respuesta, para poner el cañón sin salida. Por ejemplo, ¿qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo? Puede haber respuesta. A esa pregunta Corea del Sur, al menos capitalismo liberal no fue todo era conducido del Estado Singapur, más del 85% de la tierra, es pública no, es, no existe prácticamente tierra privada, Cuba que por indicadores de mortalidad infantil de alfabetismo es más desarrollada que muchos países llamados desarrollados o veamos lo contrario ¿no ¿qué país se ha desarrollado con todos ¿Qué país latinoamericano se desarrolló con todo ese recetario capitalista liberal, con democracia liberal, etcétera. Haití tiene todas esas instituciones. y es uno de los países más pobres del mundo. La pregunta, la pregunta relevante, no es qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo. Sino qué país latinoamericano se ha desarrollado con el capitalismo liberal. Y en 200 años que somos república, la respuesta es... Ninguno. Y seguir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor, es lo más cercano a la locura. Muchísimas gracias. Gracias, presidente Correa, por esa extraordinaria disertación económica, geopolítica y ética también. Porque la ética va indisolublemente ligada a la política. Vamos a escuchar ahora al segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿El primero? Ah, es que yo me quedé en el segundo. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello Rondón, diputado de la patria y conductor del programa más visto de la televisión venezolana. Más querido. Gracias, querido compañero William. Gracias, presidente Correa. Por sus palabras, saludo a todos y a todas las presentes. compañera Delce, vicepresidenta de nuestro país, a los compañeros ministros que están acá, diputados, diputadas, embajadores, los países acreditados acá en Venezuela, pueblo venezolano y los invitados internacionales que veo algunos todavía por aquí. Qué bueno que, que estén aquí en Venezuela, porque... Uno recibe siempre de los invitados internacionales. Venezuela no es como dicen o como quieren decir en el mundo que está Venezuela. Nos alegramos de, de este evento porque además es en recordar para nosotros las fechas que o los momentos en los cuales la revolución bolivariana ha sido atacada con intenciones pues de destruirla. Y la revolución bolivariana ha tenido la fortaleza de salir en victoria. ¿No se oye? No, por allá no se oye, me dice allá el compañero. No se oye. Allá, por el lado este... ¿Allá se oye? Por allá no se oye. No se oye, un, dos, tres. ¿Por aquí no se oye? ¿Será este? Ahora... 1, dos, tres, no, este. Un, dos, tres, ¿se oye? ¿Ahora? ¿Por allá? Le ah. iba a decir como un amigo famoso nuestro que se oye borroso por allá. Y para nosotros es fundamental recordar esa fecha. Esa fecha que encarnan victorias para nuestro pueblo. Ninguna de estas victorias ha sido fácil, ninguna. Y escuchar al, al presidente Correa hablar de cuánto recibíamos los venezolanos y las venezolanas en ingresos y cuánto llegamos a recibir para el año pasado, son números que son impactantes. Pero además de eso, presidente, está lo que recibían los venezolanos verdaderamente de esos de, de ese dinero. Me voy a explicar. Ese dinero siempre se recibió en Venezuela por ingresos petroleros. Siempre Venezuela ha sido una una una un país que su principal ingreso ha sido el petróleo. Ahorita y en la cuarta república y en la cuarta república y en la cuarta república Jamás, jamás, esto lo podemos decir con criterio los que vivimos esa época. Jamás el pueblo de Venezuela recibió parte de esos ingresos petroleros que estaban llegando a nuestro país. Nuestro querido Aristóbulo Istúriz hablaba de la gota de petróleo para el pueblo. Todo eso comenzó a verse cuando llegó el comandante Chávez a la presidencia. ¿Qué? Perfecto, extraordinario, pues el, el desnudar la realidad económica, sí. Nos han hecho un daño extraordinario, duro, fuerte. Pero la intención de ellos no era destruirnos en lo económico. La intención del imperialismo es salir de la revolución bolivariana. Porque así como esos ingresos los había antes, y nosotros podemos decir que le interesa a los Estados Unidos al imperialismo norteamericano, nuestros recursos naturales que a ellos les faltan algunos podría decir no pero que antes también estaban los los recursos naturales sí pero los presidentes que había antes estaban a la orden de estados unidos y le regalaban los recursos naturales a los estados unidos estados unidos no quiere comprar nuestro petróleo estados unidos quiere robarse nuestro petróleo como lo hizo durante muchísimos años como lo hizo durante muchísimos años cuenta la leyenda que Nueva York y Washington están asfaltados con petróleo, con asfalto venezolano, del cual no pagaron ni un centavo. Se lo llevaban gratis unas empresas americanas, porque el asfalto no valía nada. Cuenta la leyenda. Así les encanta a Estados Unidos hacer negocios, güey. Y Venezuela se encontró con Chávez o Chávez se encontró con Venezuela. Y de repente un presidente que comenzaba a hablar el mismo idioma que hablaban los venezolanos y las venezolanas. ¿Por qué? Porque era un presidente que además venía de ese mismo, de esos mismos dolores. Una de las cosas que primero le criticaron al comandante Chávez era su origen humilde. De allá de un pueblo de Sabaneta de Varinas. No pertenecía el comandante Chávez a las cúpulas económicas, financieras que habían gobernado el país durante 40 años y un poco más. Aquí en Venezuela, ¿todo presidente que intentó controlar los recursos naturales fue derrocado por los Estados Unidos o, fue, o, o hubo un intento de derrocarlo? Desde Cipriano Castro. ¿Recuerdan aquel aquella ley extraordinaria de un presidente que se llamaba Medina Angarita? 50-50, establecí el 50% de las ganancias para cada uno. Bueno, Meirán Garita lo tumbaron, lo derrocaron. Cada uno de los presidentes que lo intentó, el comandante Chávez, no fue que no, no, lo, no lo tumbaron, lo intentaron tumbar un 11 de abril, pero gracias a este pueblo valiente, regresó el comandante Chávez gracias a nuestra Fuerza Armada, como usted lo dice, porque es una Fuerza Armada con un concepto distinto ahora nada de eso en verdad es casual no fue que que eso ocurrió de manera casual El comandante Chávez tenía un extraordinario, tiene un extraordinario plan para Venezuela trató de plasmarlo aquí en esta constitución y tanto es que cada vez uno escucha a algunos sectores de la oposición de los que están ahora en campaña que van a echar para, para atrás esta constitución que van a modificar algunas cosas, les molesta esta constitución y aquel 11 de abril cuando la derecha tomó el gobierno aquí en Venezuela lo primero que hicieron fue derogar esta constitución y con la constitución querían derogar la historia, se llevaron a Bolívar de allá del Salón Ayacucho de, nuestra, de nuestro Palacio de Miraflores. De ahí se lo llevaron. No podía Bolívar ser testigo de lo que estaban haciendo los malos hijos de la patria. Y Venezuela con Chávez fijó primero desmontar, desmontar todo el aparato neoliberal que gobernaba Venezuela. Aquí estaba privatizándose todo, todo, desde la educación, la salud, cualquier cosa que podía ser privatizada lo iban a privatizar, con el agravante de estas políticas neoliberales que antes ellos ponían, alguna gente que trabajaba para ellos, para los grandes eh, centros de inversiones, para que quebraran las empresas y que las que vinieran a cobrar pagaran menos de lo que la empresa en verdad en eh, menos de su valor y así venía, no, esa empresa está quebrada no funciona y lo mejor es cerrarla, nosotros nos llevamos la materia prima y después te vendemos el producto terminado, así la vida dijéramos aquí en Venezuela, es un jamón una, una cosa acostumbrada los Estados Unidos a hacerla. luego dentro de todo ese ese proyecto, gran proyecto del comandante Chávez, hubo una ...quizás una, una señal... ...para el imperialismo... ...y sus aliados... ...que fue... ...la derrota del Alca... ...el Alca era un modelo... ...como decía nuestro comandante Chávez... ...que nadie discutió... ...y nos dijeron... entra en vigencia a tal fecha... ...y nadie sabía... ...qué significaba el Alca pues... ...hasta que... ...ustedes presidentes... ...de algunos países... Allá en Mar del Plata le dijeron no al Alca. Quizás esa fue una de las derrotas más extraordinarias que se le ha dado al imperialismo en esta parte del mundo. Una de las derrotas, no solo, no solo de las más grandes derrotas, sino lo que significaba, porque es el tema económico por donde ellos iban a entrar y quieren dominar, bueno, al resto de los países. Fueron derrotados nosotros sabíamos y el comandante Chávez siempre nos, dice, nos decía ellos no se van a quedar tranquilos ellos no se van a quedar tranquilos ellos van a actuar van a responder ocurrieron cosas luego que uno por lo menos le generan sospecha le generan sospecha América Latina vivía momentos de de surgimiento y resurgimiento de gobiernos de izquierda ...y de repente comenzaron a enfermarse uno a uno los presidentes. Ninguno de derecha se enfermó. Uno no cree en cosas, pero, pero de que vuelan, vuelan, ¿verdad? Muy sospechoso. ¿verdad? Extremadamente sospechoso. Que solo podían se enfermaban los, los, los presidentes de izquierda, los de derecha, nada. Eso en verdad desde el punto de vista probabilístico es imposible, pero ocurrió aquí ocurrió y el imperialismo ataca y sabe atacar así como nos estudia a nosotros nos estudia y nos evalúa y nos busca las debilidades y luego si usted tiene alguna eh, debilidad se le explota el imperialismo por eso han conseguido muchos aliados han conseguido aliados que terminan en ser traidores a nuestra patria ¿ves? porque les conocen cosas ...y no tienen como ver la cara a sus jefes imperiales. Luego, ese sería el segundo, el ALCA. Después en, en nosotros, el empeño que hemos puesto nosotros en defender esta constitución. En defender la, la constitución que le da el carácter protagónico a nuestro pueblo. Participativo y protagónico a nuestro pueblo. Aquí nadie leía la constitución, la constitución del año 61 nadie la leía. Voy a contar una anécdota para demostrarlo en la, en la práctica. Nosotros nos alzamos el 4 de febrero y llegamos a... estábamos detenidos y un fiscal del minister, de militar con tendencia amiga nos dijo no declaren, acójanse al precepto constitucional. ...la mayoría no tenía ni idea de lo que significaba el precepto constitucional. Y comenzamos a preguntar, ¿no? precepto constitucional usted no puede declarar ni contra usted... ...ni contra personas cercanas hasta el tercer grado de afinidad. Creo que era el artículo 61 de esa, de esa vieja constitución. En un, uno de los numerales. Nadie leía la constitución. Llegó el comandante Chávez, nuestro pueblo aprobó esta constitución en un gran referéndum popular, y el comandante Chávez, a evento donde iba, sacaba la Constitución. Y ocurría ya que cuando el comandante Chávez iba a leer un, un artículo, ya el pueblo lo había leído diez veces. Sabía de lo que le estaban hablando. Y el pueblo se empoderó, se hizo poder nuestro pueblo con esta Constitución. El pueblo sabe reclamar, nuestro pueblo sabe reclamar. Por eso salió el 11 de abril a reclamar, nosotros queremos ver a Chávez. Y todavía en el año 2002 Venezuela no había asumido el rumbo como proyecto o propuesta socialista que luego asumió. Pero el pueblo salió a reclamar. ¿Dónde está Chávez? Queremos ver a Chávez. No había armas, no había fusiles, no había nada. Era el pueblo que salió a, a, a reclamar la presencia del de presidente que ellos habían Electo, que ellos querían y se sumó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de ahí surge una de las cosas más extraordinarias para cualquier proyecto político distinto al capitalismo, que es la Unión Cívico-Militar. Tampoco se dio sola. Recuerden ustedes cuando el comandante Chávez llegó a la presidencia y dijo, vamos a nosotros a, a la al Plan Bolívar 2000, ¿lo recuerdan? ¿Qué le dijeron a nuestros militares? ¿Vende papa? ¿Quién no le dijeron, mejor dicho? Los insultaron, se burlaron, pero el pueblo y la Fuerza Armada comenzaron a unirse. Por eso el 11 de abril, pueblo y Fuerza Armada salieron juntos y reclamaron a su presidente, al presidente Hugo Chávez. Y creo que, que una cuarta pudiera ser la capacidad que tenemos y hemos demostrado en combate, pudiéramos decirlo, para resistir. Pero no para resistir tirados en una hamaca, en un cómodo sillón, sino para resistir activos, en rebeldía, para levantar nuestra voz. Eso pudiera... ...y a estas alturas ser interpretado por los agresores de Venezuela. Ellos insisten en no aceptarlo. Por eso se equivocan tanto con este pueblo. Se equivocó Obama cuando aprobó ese decreto. Ya antes habían aprobado una ley el año anterior, en diciembre creo... ...una ley que permitía meterse en los asuntos internos de Venezuela... Y se equivoca Obama porque Obama pensó que una vez que se aprobara esta ley, las medidas siguientes iban a desarticular totalmente el Estado y a generar una, una división dentro de las fuerzas del chavismo. Es probable que sus asesores le dijeran, eso ha funcionado en otros países. Eso ha funcionado en otros países, cada vez que se aplican sanciones... Eh, y bloqueo, eso ha funcionado. No le dijeron a Obama dónde no ha funcionado. En Cuba no ha funcionado, no ha funcionado. No le dijeron a Obama, en verdad, perdonen esta expresión, de qué está hecho el pueblo de Venezuela, de qué están hechas las mujeres de Venezuela, de qué están hechos los hombres de Venezuela. Nosotros hemos, tenemos años resistiendo. Bolívar para nosotros es nuestra, nuestro guía en esto. Bolívar nos ha señalado el camino antiimperialista. Bolívar fue un gran antiimperialista. Lo manifestó y además lo casi que, que pudiera tener dotes de adivino. Porque en aquella época Estados Unidos estaba todavía en pañales, pues y lo señaló como el imperialismo en nombre de la libertad iba a imponerle a los pueblos desgracias, miseria y se cumplió la profecía de, de Bolívar ahora con, esa, con ese decreto ellos encontraban el mecanismo perfecto para deshacerse perfecto para ellos según el criterio para deshacerse de la revolución bolivariana para destruir la revolución bolivariana y venía la revolución bolivariana ya de duros golpes había partido el comandante Chávez ellos dijeron, ya no está Chávez y ya no está Chávez, la cosa es más fácil nuevamente se volvieron a equivocar porque el comandante Chávez nos lo aclaró durante... y se lo aclaró al mundo ellos no le quisieron creer que ya la cosa no era Chávez porque ya Chávez era un pueblo y así presidente como usted dice que otros países no han aguantado es verdad y aquí ha habido compañeros buenos aunque que uno pudiera decir que eran buenos que no han aguantado se han ido se han apartado se han apartado con este frente de tener el decreto de Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual, las 929 medidas coercitivas, unilaterales y otras medidas restrictivas, punitivas y extorsivas que le han aplicado a Venezuela se quedan cortas, todavía pueden seguir haciendo. Y aquí hay en Venezuela gente, inclusive de la izquierda, que dice que ya a Venezuela le levantaron las sanciones a Venezuela no le han levantado ni una sanción al contrario acaba de ser ratificado el decreto de Obama y ayer hubo una declaración del, del gobierno norteamericano donde decían que no estaban dispuestos a levantar ninguna sanción a Venezuela Es el imperialismo actuando pues. mire que otros pueblos cuando son atacados otros pueblos cuando son atacados puede ocurrir una explosión, se divide en mil pedazos. Otros pueblos cuando son atacados se consolida una unión interna y hay unos pueblos donde eso, de alguna manera, tiene un efecto eh, menor, me explico. Las fuerzas patriotas se unen, pero existen algunos sectores que están entregados a lo que diga el imperialismo. Aquí en Venezuela el imperialismo encontró tierra fértil en sectores de la oposición encontraron tierra fértil desesperados ¿ves? porque no pueden robar lo que se robaban antes el que tenga dudas de lo que son capaces ellos vean lo que hicieron con Monómeros en dos años, en tres años lo destrozaron y se robaron hasta las tuercas de Monómeros entregaron más de 30 mil millones de dólares que le pertenece al pueblo de Venezuela Sigo el oro las cuentas bancarias nuestras en el extranjero todo eso sumado a las sanciones que había sobre personas que podían firmar le pusieron precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de algunos de nosotros esa es la democracia que practica Estados Unidos la ley del viejo oeste, si era, así era en el viejo oeste, en el lejano oeste, ¿verdad? pegaban, pegaban un papel que si se busca al pistolero tal, al delincuente tal. Ellos creen que todavía estamos en esa época. Y llegaron países, en verdad, que uno a veces siente que, que deberían... Países no gobiernos. Gobierno, Porque aquí los pueblos son distintos. Nosotros hemos recibido la solidaridad de los pueblos del mundo de muchas maneras. Pero de muchísimas maneras. Aplausos. Gobiernos que les gusta criticar desde posiciones cómodas. Desde posiciones cómodas. Nos han quitado aviones, nos han embargado barcos, empresas. Han metido presos a funcionarios venezolanos. ...nos han perseguido, no permiten que Venezuela venda su petróleo... ...bueno cualquier país, cualquier pueblo pudiera desistir... ...pero yo estoy seguro que ese no es el caso del pueblo de Venezuela... ...estoy seguro que el pueblo de Venezuela esas sanciones... ...lo han convertido o le han dado mucha más fuerza aún para seguir resistiendo... Es, ...ese bloqueo nos ha unido más y nos ha fortalecido... ...en la resistencia interna. Y hoy vemos, usted lo decía, crecimiento en Venezuela... ...sin el sector petrolero. Sin el sector petrolero. El crecimiento que ha habido no tiene nada que ver con el sector petrolero... ...porque nosotros estamos bloqueados. Comienza a moverse la economía en nuestro país. Ah, el imperialismo se enteró... ...y vino una presión en los últimos tres meses terrible... Una presión buscando quebrar. Bueno, el gobierno ha tomado algunas decisiones, ahí vamos estabilizando. Creen ellos que, que, que así les va a funcionar. Que creen ellos que así van a derrotar la moral de nuestro pueblo. Por las medidas eh, coercitivas, extorsivas. Ahora, nada de eso era posible sin un gran aparataje comunicacional ante el mundo... ...que dijera que el presidente de Venezuela, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, es un dictador. El mundo entero es un dictador y llegó El Salvador puesto por los Estados Unidos en democracia. En democracia, en un dictador. Y vamos a hacer una invasión contra ese país y vamos a decir que vamos a llevar ayuda humanitaria. Y se apostaron en la frontera de un país hermano, vecino presidentes de algunos países para presenciar la proeza de la invasión a nuestro país. Nosotros hemos aguantado de todo. Una madrugada, golpe de Estado. Una madrugada, golpe de Estado. Al final, el golpe de Estado fue un remedo de golpe de Estado. Solo buscaba la liberación de uno de los dirigente de la contrarrevolución en Venezuela de Leopoldo López más nada, ese fue el único objetivo se concentraron en un puente en cualquier otro país del mundo en cualquier otro país del mundo señores embajadores, compañeros visitantes eso ocurre y el país agredido al que están intentando darle un golpe tiene todo el derecho a defenderse y defender las instituciones levante un avión y resuelva aquí no Aquí nosotros no hicimos eso, aplicamos eh, la, la máxima del comandante Chávez, deja que se cocinen en su propia salsa. Y en un ratico, conversando, desmantelamos el supuesto golpe y al final lo que quedaron fue una venta de plátanos, plátanos verdes en ese distribuidor luego vino hasta la locura de firmar un documento todo esto está amparado por este decreto todo lo que ha ocurrido en Venezuela está amparado por este decreto para Estados Unidos se vale todo con tal de salir del régimen que es una amenaza inusual y extraordinaria para ellos aquí hubo gente que firmó un contrato con mercenarios firmado registrado casi entre ellos. Hay hasta demanda en los tribunales de los Estados Unidos por incumplimiento. Creyó este señor Gudró que le iban a pagar y estaba haciendo negocio con ladrones. No le iban a pagar nada. Aquí intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro y al alto mando político, público, notorio y comunicacional, en un acto en la Avenida Bolívar, con un dron o con drones, pero se vio la explosión de un dron exactamente al frente del presidente. Según el decreto Obama, eso era válido. No lo condenaron. Crearon un grupo dentro de la OEA llamado el Grupo de Lima para atacar a nuestro país. Buscaron a los países, todos los presidentes, los países no, todos los presidentes que son aliados de los Estados Unidos y los metieron en ese grupo. ¿Para qué? ...para atacar a nuestro país. ¿Dónde está el Grupo de Lima hoy? Seco. Absolutamente seco. El Grupo de Lima y los presidentes que estaban ahí. Ya no queda ninguno, creo, ¿ah? ¿eh? No queda ninguno. Ni el de Lima. Ni el de Lima, ¿qué hace? Después, esa invasión... Esa invasión por las costas de la Guaira, los mercenarios, fue respondida a la invasión, declararon, están condenados, había estadounidenses allí mercenarios norteamericanos, eso lo, lo, lo hicieron en Haití, asesinaron al presidente de Haití, mercenarios norteamericanos ahí, detenidos, juzgados y condenados. Según, según ellos esos son unos angelitos venidos del cielo que venían con buenas intenciones a Venezuela ahí pudo haber haberse consolidado la matanza de todos porque ellos venían armados no no se hizo así los detuvimos y los llevamos a los tribunales y están presos porque eso es la otra no en Venezuela se violan los derechos humanos eso es para hablar en otro momento pero es, es parte de, de, de los mecanismos que utiliza el imperialismo para to, a, acorralar a un pueblo acorralar a un pueblo pero como esto tiene que seguir avanzando aquí hubo constituyente el pueblo salió a votar, hubo elecciones de gobernadores la oposición participó toda la oposición y ganó la revolución bolivariana nuevamente seguimos avanzando se dieron cuenta que lo que decían sus encuestas no era verdad los únicos que no se dan cuenta de eso parece que es el imperialismo norteamericano, que siguen escuchándole y siguen entregándole dinero a la oposición venezolana. Hasta esta semana anunciaron que aprobaron la mayor cantidad en los últimos 10 años de apoyo a Latinoamérica para el desarrollo de su democracia, para ser distribuido ese dinero por la vía de las ONG. Un peligro para el mundo, para el mundo democrático, las ONG. ...que no son organizaciones no gubernamentales... ...porque ellas dependen de un gobierno... ...del gobierno de Estados Unidos... ...y es la que le da plata... ...dinero... Y ...nosotros seguimos avanzando... ...de repente amanecimos también... ...también un día... ...que habían quemado... ...las instalaciones del CNE... ...recordemos... ...estaban las máquinas allí de hacer... ...para las elecciones... ...y las... ¿ah? ...y las quemaron... No querían que ni elecciones hiciéramos. Y si hacíamos elecciones, tenía que ser como ellos quieren. ¿Cómo se llama con...? Con manuales. Votos manuales, en una cajita. Como a ellos les encanta. Y les encantó siempre para hacer trampa. De manera que uno pudiera así rápidamente concluir que ese decreto fue el instrumento que ellos usaron para todas estas decisiones que han venido. El decreto A. Nosotros exigimos... ...una gran jornada nacional de recolección de, de firmas internacional ...una jornada que dirigió nuestro hermano Jorge Rodríguez... ...donde el pueblo se movilizó por millones a firmar... ...y a exigirle al gobierno imperialista que derogara el decreto. No, no, no ellos son muy arrogantes. Son muy arrogantes. Su arrogancia no tiene límites. Difícilmente corrijan ellos eso aún sabiendo que están equivocados, fíjense que ellos decidieron deshacerse del gobierno interino, no, ni un comunicado, nada, nada, te vas por aquí por la puerta de atrás y no digas nada, no avises, se acabó, ya no hablan de, de, de su presidente interino, miren, crearon aquí en su momento, en su momento de mayor agresión, una cosa terrible, que derogaba esta constitución, un estatuto de transición. Mire, esta constitución, léala mil veces si quiere. Yo no he encontrado nunca la palabra estatuto aquí. Si alguien la ha visto, por favor le agradezco que me, que me ayude, pero yo no la he encontrado. Nunca y de transición menos. Ellos crearon un estatuto de transición que derogaba esta constitución. Y decidieron gobernar según ese estatuto. Todos los partidos y todos los diputados de la oposición. Aquí nadie se haga el loco, que no estaba ese día. Pero todos los de la oposición, todos los de la oposición, algunos hoy son diputados a la asamblea nuestra. Aprobaron. Era facilito salir de Nicolás. No contaban con este pueblo. No contaban con este pueblo. ahora ya terminando. Recuerden que cuando le aplicaron eso a Venezuela... ...se lo aplicaron también a... ...a Ucrania. En Ucrania pudieron. Cambiaron allá. Y tienen un fascista gobernando Ucrania. Eso es lo que querían para Venezuela. Eso es lo que querían en Venezuela. Nosotros podemos hoy decir... ...que si algo... ...nos ha mantenido de pie... ...ha sido la unidad de nuestro pueblo. Y debemos mantenernos unidos... En cualquier circunstancia. La dirección del compañero presidente Nicolás Maduro que se equivocaron con el presidente, pero de punta a punta lo subestimaron. Error. Van a subestimar a una persona que fue seis años canciller de Chávez. Eso es, eso eso no es no tiene lógica. Ah, pero es la arrogancia. Ellos se empeñaron en decir que Nicolás era autobusero y que era cómo se llama colombiano y lo subestimaron y Nicolás les ha dado una lección de diplomacia internacional de cómo se manejan los conflictos que no se van a curar en mucho tiempo no se van a curar en mucho tiempo pero eso el presidente ha contado con un pueblo unido así nos mantenemos nosotros cuando hacemos las marchas y manifestaciones aquí ahí entre nosotros hablamos, ¿no? alegre las marchas nosotros siempre son alegres y decimos, el imperialismo debe pensar que nosotros somos locos. Sí, yo creo, porque nosotros caminamos, caminamos, salimos, nos movilizamos un sábado, un domingo, a las 3 de la tarde, a las 10 de la mañana, hacemos vigilia, no nos rendimos, levantamos la voz donde tengamos que levantarla, pero no nos vamos a entregar al imperialismo norteamericano bajo ninguna circunstancia. sigamos trabajando, segundo punto sigamos con esa unidad y esa fuerza sigamos acompañando al presidente en la recuperación económica nacional una recuperación sólida que permita avanzar, no es fácil pero vamos por el camino correcto vamos por el camino correcto y aquí solo hago un, un inciso, dicenlo nuestra moneda es el Bolívar eso no está en discusión de ningún tipo pues. nuestra moneda es el Bolívar ya que nos han llevado y empujado, pero nuestra moneda es y seguirá siendo el bolívar. Y la otra es la movilización permanente que tenemos, movilización permanente, la formación de nuestra gente. Tenemos, compañero presidente, compañeros invitados especiales, nuestra esperanza puesta en los partidos del del gran pueblo patriótico pero sobre todo la tenemos puesta en la juventud revolucionaria para que esta revolución tenga mucho más largo aliento mucho más largo aliento debemos estar pendientes de este año porque se cumplen nada más que 200 años de la doctrina Monroe ¿Ah? claro ...y puede el imperialismo aprovecharlo para celebrarlo como ellos celebran sus fechas. No nos descuidemos. Estados Unidos, Estados Unidos es un enemigo ambicioso, sin escrúpulos. Sin escrúpulos de ninguna naturaleza. Perverso. Perverso. Y cuando tiene aliados en los países como esa oposición venezolana vende Vendepatria... Ese camino se le hace, se le allana, se le pone más fácil. Pero cuando se encuentra, se encuentra pueblos que tienen la firme decisión de vivir en libertad, ni con los traidores internos que consigan, van a poder. Van a poder. Para nosotros hoy día, sí, es un orgullo. ...que nos metan en el mismo saco... ...que meten a Cuba, que meten a Nicaragua... ...que metan a Rusia, que metan a China... ...que metan a Irán, que metan a Siria... ...que metan a los pueblos libres del mundo... ...que no se arrodillen ante el imperialismo. Y esto va más allá de un tema político... ...es un tema de identidad nacional. De identidad nacional. Si ellos... ...quieren enfrentarse a este país... Eh, saben lo que nosotros hemos dicho con mucha humildad. Aquí podrá caer uno, pero se van a levantar miles para agarrar la misma bandera que nos dejó el comandante Hugo Chávez. El decreto de Obama, si Estados Unidos tuviera un poquito de vergüenza, que no la tiene deberían levantar ese decreto, eliminarlo, derogarlo y desaparecerlo de la historia de los Estados Unidos, porque uno de los más grandes errores que ellos han cometido. Se equivocaron con este pueblo. Después de ya 2014, a este 2015, perdón, ocho años, ocho años, claro que nos ha golpeado, pero nos ha dado fuerza también. Hoy día tenemos una Asamblea Nacional. Tenemos un gobierno revolucionario, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes y tenemos al pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva, ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que vivan los pueblos libres del mundo! ¡Que viva! Gracias. Gracias al primer vicepresidente de la Asamblea, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ahora vamos a escuchar a quien dirigió hace ocho años, la concibió. ...esta campaña que se desplegó por los campos, por las urbanizaciones... ...por todas las calles de Venezuela... ...y logró recoger 10 millones de firmas y 3 millones en el extranjero... ...al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Cuando uno es precedido por exposiciones como la que presentó el presidente Rafael Correa... Y mi hermano Diosdado, no le queda casi más remedio que decir que suscribe en todos sus puntos, lo dicho por el presidente Correa, en el manejo tan profundo que hizo de las consecuencias económicas y las causas económicas también eh, de la agresión contra Venezuela y los aspectos políticos que manejó Diosdado y nos iríamos de este recinto completamente pagos y muy nutridos de esas exposiciones. Pero entiendo que no puedo hacer eso, aunque me gustaría mucho. En principio quiero saludar y dar un abrazo a las embajadoras y embajadores y representantes del cuerpo diplomático que se encuentran aquí con nosotros. A los invitados internacionales que han sido la voz en el desierto internacional impuesto por los grandes medios de comunicación y por el hegemón imperial que controla las noticias, las mentiras, las especies y todas las campañas que se han desarrollado en contra de Venezuela. Saludo a nuestros representantes de la Revolución Bolivariana, la primera vicepresidenta, la vicepresidenta ejecutiva del Calovina Rodríguez, a todos los diputados, diputadas, ministras, ministros de la República Bolivariana de Venezuela. Existe una cierta percepción, desde mi punto de vista errada, que la peor agresión o la agresión contra Venezuela se instaura con el advenimiento al poder de una persona, del poder de los Estados Unidos, de una persona con un verdadero trastorno psicopático y narcisista de la personalidad del señor Donald Trump. Claro, fue tan brutal, fue tan intensivo, fue tan inmisericordia, fue tan cruel. ...el desarrollo de todas las políticas del gobierno de Trump contra Venezuela... ...que está en la cabeza de algunos de nosotros... ...la percepción de que esa es la agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Norteamérica. Y aquí tenemos que llegar a una primera corrección de esa percepción. Porque el imperialismo tiende a presentarse a todo lo largo de la historia... ...con dos caras alternativas en muchas ocasiones... ...pero son el mismo imperialismo... ...un imperialismo con un rostro más o menos amable... ...con un rostro que recurre a medidas y a subterfugios... ...para atacar a los pueblos... ...generalmente perseguidos por gobiernos demócratas... ...el gobierno de Kennedy... ...el rostro amable del gobierno de Kennedy fue el que impuso el bloqueo contra Cuba... ...y luego los gobiernos republicanos que se presentan tal cual como son los representantes del hegemón imperial. En mi humilde opinión, a veces son más peligrosos esos, esas expresiones de rostro amable que cuentan con Hollywood, que cuentan con grandes aparatos de propaganda, que cuentan con sonrisa y que meten cestas en juegos de básquet. Porque lo que hizo el imperialismo norteamericano con Venezuela va más allá de la condición de un partido político en Estados Unidos fue un verdadero plan orquestado por todos los factores de poder de la administración norteamericana para aniquilar la revolución bolivariana y fue un plan que incluso fue gestado aún en vida del comandante Hugo Chávez lo decía Diosdado ¿cuántas veces nos fue agredida la revolución bolivariana en el gobierno de Hugo Chávez? pero en la crueldad que caracteriza el desarrollo de estos planes, ellos consideraron que la enfermedad del comandante Chávez era una oportunidad. Mientras el pueblo de Venezuela, mientras la revolución bolivariana se encontraba con su comandante librando la más grande épica electoral que haya vivido este pueblo, que fue la batalla electoral del año 2012 por la presidencia del comandante Hugo Chávez, ya seguramente había órdenes ejecutivas redactadas, ya seguramente había expedientes realizados, ya seguramente había burócratas en los Estados Unidos diciendo esta es la oportunidad de cobrarle a la revolución bolivariana que se haya instaurado como la primera revolución libertaria del siglo XXI y que haya sido un ejemplo para los pueblos del mundo que luchan por la libertad, por la independencia, por la soberanía, por el derecho a administrar sus recursos como buenamente les parezca. Fue un plan orquestado con mucho tiempo de anticipación. Y cuando Obama firma ese decreto, un decreto a todas luces absurdo, tragicómico, porque el país que más pueblos ha invadido en la historia de la humanidad, el país y el gobierno... ...que cuenta con el ejército más destructor que conozca la historia de la humanidad. El país que ha invadido, ha actuado contra todos los gobiernos... ...o contra la mayoría de los gobiernos de todos los países de América... ...dice que Venezuela, que en absolutamente toda su vida, toda su historia... ...jamás ha utilizado un solo soldado para atacar a país alguno, muy por el contrario, en la única ocasión en que un ejército salió de Venezuela, allá de las fronteras, de lo que en aquel tiempo era la Capitanía General de Venezuela, fue para lograr la libertad de los pueblos del continente sudamericano, para lograr la libertad de la Nueva Granada, del Ecuador, de Lima, de Perú, para el nacimiento de una nueva patria, la patria hermana de Bolivia. Es la única oportunidad en que salieron de aquí los llaneros de Apure, los orientales, los zulianos a luchar por la libertad americana, por la integración americana. Entonces, algo tenían que hacer y no en balde lo hacen en ese momento, en marzo del 2015, la bendita... Orden 13.692. Porque ese era el año de las elecciones parlamentarias y ahí está plenamente dibujado el plan. El plan era la orden ejecutiva para generar presión, para generar estrés sobre la dinámica de la sociedad venezolana, puesto que por la vía política sí si conseguían la victoria electoral en las parlamentarias del año 2015 y lo consiguieron a base de agresiones en contra de nuestra economía de promover de manera ficticia la escasez de alimentos, de promover la desaparición y de actuar en contra de la estabilidad de la moneda y de la economía venezolana. Solo hicieron en todos los meses previos a las elecciones del año 2015, a las elecciones parlamentarias. Y a pesar, y me consta, de que inmediatamente hecha la elección el presidente Maduro, y nos consta todo, reconoció el resultado y fue más allá, de inmediato nos dio instrucciones, orientaciones, para que se estableciera un enlace natural en cualquier democracia entre el Ejecutivo del Presidente Maduro, electo por el voto del pueblo, y ese Parlamento, que también había sido electo por el voto del pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de ese Parlamento? En seis meses los votamos. En seis meses los tumbamos. Maduro asistió a rendir su informe a la Nación, a ese Parlamento de mayoría, de extrema derecha, no voy a decir opositora, porque la gran mayoría de los postulados que estaban allí defendiéndose eran los postulados de acabar con la gran misión vivienda de Venezuela, de acabar con todas las misiones sociales, de volver a subyugar al pueblo en las condiciones de ignominia en que estuvo por 40 años. Maduro fue, Maduro estableció mecanismos de enlace y ¿cuál fue la respuesta que vino de allá? En seis meses lo tumbamos. No fue un parlamento que se dedicó a cumplir con las funciones que le son inherentes por constitución. Se dedicó a conspirar para lograr el derrocamiento violento del gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro. Por eso es, porque es un plan general, porque no es que Obama era bueno y Trump era malo. No. Obama era malo y Trump es peor. No podemos... Decir ahora que no, que Obama juega Vázquez y es afrodescendiente. Bastantes ejemplos huelgan acerca de afrodescendientes traidores. Entonces, es por eso que todas las 765 sanciones que firmó Donald Trump, las 765 sanciones... ...en el primer párrafo de cada una de esas 765 sanciones... ...dice, basado en la orden ejecutiva número 13.692... ...de fecha 8 de marzo del 2015... ...a confesión de parte, relevo de prueba... ...el plan arrancó con el ataque a nuestra economía en el 2015... ...con la obtención de una victoria electoral circunstancial en la Asamblea... ...con el decreto de Obama para después ir cercando todos los aspectos de la, vida, de la vida venezolana. Y uno escucha al presidente Correa, y se maravilla, se asombra, de haber podido lograr resistir y derrotar, porque fueron derrotados, ese plan de derrocamiento violento. ...de la vida republicana de Venezuela... ...fue derrotado por el pueblo de Venezuela... ...por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...y por un autobusero... ...que es presidente de la República... ...que se llama Nicolás Maduro Moros. Porque si solamente fuera... ...las 929 sanciones... ...60% de ellas... ...impuestas... ...por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica... Si solamente fuera que nos robaron 30 mil millones de dólares, un vulgar acto de ratería, dos mil millones de dólares casi del oro de Inglaterra robados, cinco mil millones de dólares que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, no es un regalo del Fondo Monetario Internacional, son los derechos especiales de giro que le pertenecen a Venezuela y que están en el Fondo Monetario Internacional robados, los cuatro mil millones de dólares. De las utilidades de Citgo, que es una empresa de Venezuela, robada. Los 7 mil millones de dólares que Venezuela tiene, tenía depositados y tiene depositados en Estados Unidos, en bancos de Europa, robados por los ladrones, por los piratas europeos y robados por los ladrones... ...y piratas de los Estados Unidos de Norteamérica... ...sin prestarle atención absolutamente a ninguna... ...de las reglas y normas internacionales... ...de comercio, de financiamiento... ...de orden internacional de la economía... ...que ellos mismos escribieron... ...violan las propias leyes... ...que ellos mismos escribieron... ...si solamente fuera... ...que por el bloqueo a nuestra industria petrolera... ...Venezuela dejó de producir... ...cuatro mil millones de barriles... ...es decir... 232 mil millones de millones de dólares que Venezuela tenía todo el derecho de producir entre los años 2015 y el año 2020 se dice fácil pero la cantidad del producto interno bruto la cantidad de dinero que Venezuela dejó de producir después que se impusieron las sanciones supera los 630 mil millones de dólares Por qué como decía Diosdado, porque por primera vez en la historia de Venezuela, de cada 100 dólares de un barril de petróleo, 98 iban para el pueblo, en forma de salud, de vivienda, de educación, de alimentación, de cultura, de atención a nuestras abuelas y a nuestros abuelos, de atención a nuestras niñas y a nuestros niños. Y ese era el sistema que había que atacar, que había que abolir, que había que destruir. Si solamente fueran esos números, serían aterradores, como dijo el presidente Rafael Correa. Pero lo acompañaron con una agresión multiforme. Cuando yo digo con una agresión multiforme, es una verdadera guerra, porque el sitio, el asedio, es una forma de guerra. Alguna gente lo ha llamado guerra en tiempos de paz. ¿Cuál es tiempo de paz? Si nos robaron el dinero, si nos roban los barcos, si nos robaron la gasolina, si nos roban el petróleo. ¿Cuál es tiempo de paz? ¿De qué paz estamos hablando? Es decir, que si en la edad media un ejército sitiaba un castillo y esperaba que la gente adentro de ese castillo muriera de hambre, ¿eso era una forma de guerra en tiempos de paz? No. Esa es una forma más de agresión multiforme. ¿Cuántas veces no hicieron planes de asesinato del presidente Maduro? Que casi logran en el acto del 4 de agosto del año 2018 allí en la avenida Bolívar con unos drones asesinos, donde fueron eh, pagados los recursos, dónde se dirigió el ataque con drones, en Miami, Florida, Estados Unidos y Norteamérica, dónde se entrenaron los homicidas, en Colombia, en una población cercana a la frontera con Venezuela. Todo estaba dispuesto para no tener ningún tipo de límite, el mismo Trump lo dijo, todas las opciones las tenemos, todas las opciones de destrucción están ...sobre la mesa en los actuales momentos. ¿Qué país resiste un apagón de más de un mes? General, atacaron el corazón de nuestro sistema hidroeléctrico nacional... ...que provee el 97% de la electricidad de Venezuela... ...atacaron Guri por medios radioeléctricos y por, medios, por vías de computación... ...y lograron sabotear toda la electricidad de Venezuela... ...entre los meses de marzo a junio del año 2019... ...esto va paralelo, presidente Correa... ...a las sanciones, al bloqueo... ...a las medidas coercitivas y al robo... ...en última instancia de nuestros recursos... ...financiaron con dinero de Venezuela, del pueblo... ...dinero para la comida, para la leche... ...para las escuelas, para las aulas, para los pupitres... ...con eso financiaron todas las conspiraciones... ...a unos niveles indecibles, Diosdado lo decía... Es la primera vez en la historia de la ignominia del planeta entero que unos psicópatas locos, me refiero a Juan Guaidó, firma un contrato donde dice, por medio de este contrato, autorizo que se asesine al presidente Maduro, que se asesine a los dirigentes de la revolución bolivariana. Ese contrato es una pieza de la historia universal de la infamia, búsquenlo. Hay un baremo, si mata al presidente son 500 mil dólares. Si mata a un ministro son 150 mil dólares. Si mata a Diosdado son 350 mil dólares. Así, así lo dice. 350, sí. Un poquito Con un plus. Así de bárbaros. Así de bárbaros. No les importaba nada. Y va Guaidó firma ese contrato. Va Guaidó y lo firma. Es decir, no fue solamente el ataque brutal en contra del estado de bienestar, porque es a eso. Claro, uno puede decir en contra de la economía y sería correcto, pero realmente el ataque fue al estado de bienestar que este pueblo había conquistado hasta el punto de que habíamos logrado derrotar, llegar a las metas del milenio 10 años antes de que se venciera el periodo para esas metas del milenio. Era al estado de bienestar del pueblo de Venezuela. Como ya resulta obvio, no le resultó, no le funcionó. Fracasaron estrepitosamente, y ahora uno ve a dirigentes de esos países que se llenaban la boca diciendo vamos a, a vamos a hacer a invocar el tiar, Eso es decir, vamos a hacer una fuerza multinacional para invadir a Venezuela. Otro psicópata que fue presidente de la Argentina se atrevió a ordenar ejercicios militares frente a la eventualidad de mandar tropas de Argentina a Colombia para invadir a Venezuela por Colombia. Se apostaron portaaviones submarinos en Centroamérica, en Islas del Caribe, con un solo objeto, borrar de la faz de la tierra a la revolución bolivariana. Hoy les queda perfectamente claro que muy por el contrario nos hicieron más fuertes, nos hicieron más dignos, nos hicieron más amantes de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra verdad. Y quiero decir algo con toda responsabilidad. Lo digo con responsabilidad. Porque he tenido misiones, no se sabe si por castigo, de participar en casi todos los procesos de diálogo con los distintos sectores de las oposiciones venezolanas. Y hay que decirlo así, Diosdado dice siempre en su programa, las oposiciones, duélale a quien le duela, árdale a quien le arda. Son por lo menos nueve grupos políticos que no, que no se soportan entre sí dentro de las oposiciones venezolanas y con todos y con todas hemos hablado cuando en el mes de marzo el planeta entero estaba sobrecogido por la pandemia, por COVID-19 sumido en la incertidumbre en el miedo el presidente Maduro llamó a los representantes de esta extrema derecha y les dijo Vamos a postergar la diatriba política y enfrentemos junto la pandemia por COVID-19. En el siglo XIV había una guerra entre Inglaterra y Francia, la llamada guerra de los 100 años, también conocida como la Guerra de las Rosas. Duró 100 años, por eso se llamaba así, duró 100 años. Y hubo una epidemia de peste negra que vino del Asia Meridional... ...y que acabó con 25 millones de europeos en dos semanas. Pues bien, los reyes de Francia e Inglaterra... ...firmaron un armisticio en razón de las consecuencias de la pandemia. Estos sectores de la oposición venezolana dijeron que no. Guaidó dijo que no. Y utilizaron la pandemia como, un, como una vía, como un mecanismo para persistir en la agresión. Nos robaron cargamentos de tapabocas que venían para Venezuela. Se negaron a que algunos de los recursos que ellos habían robado, que ellos habían secuestrado, a que algunos de esos recursos se utilizaran para la compra de vacunas, para la compra de insumos, para la compra de respiradores. Se negaron mientras seguía la danza de millones de dólares. Y hasta hubo unos humoristas rusos, ...que se hicieron pasar por banqueros suizos... ...y llamaron a Guaidó, presidente Correa... ...de un supuesto banco suizo... ...y todo eso estaba saliendo en vivo en una radio rusa... ...y le dijeron que tenían dos millones de dólares... ...del gobierno de Venezuela... ...que si se los daban a él o qué hacían... ...y Guaidó dijo, "Deposítamelo en la cuenta de un amigo mío... ...ahí te la mando la cuenta... ...y todo eso fue público, todo eso salió en vivo... ...en esos mismos tiempos... ...se negaba a que se utilizara... ...una pequeña parte de ese recurso... ...para la compra de las vacunas... ...contra el COVID-19... ...a ese nivel... ...a ese nivel de barbarie... ...a ese nivel de ignominia... ...y... ...es verdad... ...nosotros nos hemos sentado con todas las oposiciones... ...pero fíjense... ...las consecuencias... ...de esas conversaciones... ...más allá de las consecuencias positivas... ...que también las han habido... ...nosotros firmamos un acuerdo social... ...en el mes de, de noviembre... Con estos sectores de la llamada Plataforma Unitaria, del sector que está más a la derecha, en la oposición venezolana, un acuerdo donde rescatábamos de manos de los secuestradores 3.200 de los 30.000 millones de dólares que nos tienen robados y secuestrados en bancos extranjeros. ¿Para qué? Para la salud, para la educación, para el agua, para la electricidad, programas sociales junto con Naciones Unidas. Usted sabe, Presidente Correa, ustedes saben, hermanas y hermanos, cuál fue la respuesta inmediata de la administración Biden, que estuvo de acuerdo, porque esa gente, esa gente no se toma un vaso de agua sin pedirle permiso a los gringos. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Yo recuerdo en el año 17, con la con la presencia, la mediación del presidente Rodríguez Zapatero y del presidente Danilo Medina, de República Dominicana, ya estaba listo el acuerdo para firmar un acuerdo con la oposición y que ellos participaran en la elección presidencial del año 18, que ya sabía que la iban a perder. Como van a perder, anótenlo por allí, júrenlo por allí, la siguiente elección presidencial de Venezuela, convóquese cuando se convoque. Y un señor, que no voy a decir su nombre, porque uno a cierta edad ya aprende a mantener la boca limpia. Recibió una llamada del que a la sazón era el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Rex Tillerson. Y Tillerson, con Danilo Medina allí, con Rodríguez Zapatero allí, con las dos delegaciones con el bolígrafo prestos para firmar el acuerdo, y con el acuerdo redactado y los medios de comunicación allí... Tillerson le dijo, no vas a firmar eso porque nosotros tenemos otro plan para Venezuela. Gobierno de Trump, secretario de Estado Rex Tillerson. Y se fueron a beber aguardiente. Eso fue lo que hicieron. Hay testigos de eso. Se fueron, me imagino, avergonzados de su propia cobardía, a emborracharse en un bar cercano al sitio donde íbamos a firmar el acuerdo. Todo esto es historia y todo esto es verdad. Pueden preguntarle a los dos presidentes, pueden pedirle al presidente Rodríguez Zapatero algún día que muestre los mensajes de WhatsApp de esta gente los días previos a la firma de ese acuerdo. ¿A dónde quiero llegar? A que inmediatamente después que se firme el acuerdo social, los Estados Unidos de Norteamérica, la administración Biden, le manda una carta a Naciones Unidas y dice, Estados Unidos no garantiza la seguridad de esos fondos y podemos ir contra ellos. Por tanto, Naciones Unidas dijo, en consecuencia, no podemos instrumentar el acuerdo social. Es decir, que no han cumplido con algo que teníamos tres meses discutiendo, como era el acuerdo social. Y en eso tiene razón el presidente Maduro. ¿Cómo uno acuerda cosas con gente que no puede cumplir su palabra? ¿Cómo hay un ser humano que no es capaz de cumplir su palabra? El principal capital que un ser humano tiene... El principal capital que un político debiera tener es su palabra, es la lealtad a lo que dijo, es la lealtad a lo que firmó, es la lealtad a lo que se comprometió, y ni a eso se han atrevido a ser leales a un acuerdo que ellos firmaron con la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Con eso quiero decir lo siguiente con toda responsabilidad y cierro aquí. Si sí es verdad que se han dado conversaciones con estos sectores, y por supuesto, el hegemón comunicacional. Siempre publica comunicados, notas de prensa, opiniones de periodistas, y todos dicen lo mismo. Abogamos por unas elecciones libres y competitivas y democráticas en la República Bolivariana de Venezuela. Y creíbles. Solamente creen las elecciones cuando las ganan. Cuando las pierden no las han creído. Ellos reconocen... Cuando dicen, no, es que, la, es que lo que pasa es que la, la oposición no ha ganado una elección desde el año eh, 98 hasta la fecha, ¿ah no? y no han ganado gobernaciones no han ganado alcaldías, no han ganado diputaciones, no ganaron la asamblea nacional en el año 2015 y todo eso se le reconoció hoy por hoy hoy por hoy el gobernador del mayor estado de Venezuela que es el estado Zulia, es opositor y no dicen nada sobre eso está bien elecciones competitivas si nuestros líderes y de donde saldrá nuestro candidato tiene una amenaza de muerte sobre su cabeza que viene un loco y actúa contra el presidente Maduro o contra Diosdado o contra el ministro Padrino y los Estados Unidos le dan de regalo 15 millones de dólares eso es competitivo libres cuando nos tienen 30 mil millones de dólares robados cuando nos han dejado no nos han permitido producir que a derecho tenemos 630 mil millones de dólares, quieren unas elecciones libres, con toda responsabilidad digo. Venezuela no va a firmar ningún acuerdo con ese sector de la oposición venezolana hasta que esté 100% libre de sanciones, hasta que no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales firmadas por Donald Trump y Barack Hussein Obama. No lo vamos a hacer, porque estamos de acuerdo con esa conseja de ellos. Elecciones libres, libres de sanciones, es un insulto a la vida republicana de este pueblo indómito. Es la barbarie hecha derecho internacional. Competitiva, claro que las vamos a hacer competitivas. Hubo una elección en Venezuela el 21 de noviembre del año 2021, que no fue competitiva, porque nos atacaron la electricidad, nos atacaron el suministro de gas doméstico, no permitieron que entraran los barcos con gasolina. Fue una elección de cualquier modo menos libre y competitiva. Porque, ¿cómo haces tú una elección aún en condiciones de guerra a la que nos sometieron? Quemaron las máquinas de votación. Y aún así fuimos a las elecciones. Y le sacamos el 70% de las gobernaciones y el 65% de todas las alcaldías. Así que nosotros a las elecciones no le tenemos miedo. Pero las cosas como son, la justicia justa, si queremos elecciones, libres de sanciones. Y por otra parte, todo hay que decirlo, es demasiado inmoral que quienes dirigieron... ...toda esta campaña de ataques y agresiones contra Venezuela... ...quienes lo dirigieron... ...quienes pidieron las sanciones... ...porque uno dice... ...y es verdad... ...el imperialismo norteamericano... ...pero ese imperialismo norteamericano tenía sus lacayos aquí... ...tenía sus esclavos aquí... ...tenía sus marionetas aquí... ...y esos lacayos... ...esos esclavos... ...esas marionetas hicieron mucho daño... ...porque pidieron sanciones... ...y decían... ...no, eso es para sancionar a Diosdado... ...no, eso es para sancionar a Maduro... ...y resultaron sancionados... Incluso los representantes del sector privado que votan por ellos. Porque uno dice, bueno, se sancionaron al 15% del sector privado. No, lo, lo, lo confirmó el presidente Correa. Sancionaron al 100% del sector privado. Porque el sector privado en Venezuela, de manera histórica, depende casi exclusivamente de la renta petrolera. O dependió casi exclusivamente de la renta petrolera. Eso en la calle, dijeron Sanciones. Esos es lacayos dijeron bloqueo a las costas. Esos es lacayos dijeron me invadan Venezuela por Colombia. Esos es lacayos firmaron un contrato para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Esos es lacayos firmaron el estatuto de transición que derogó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2018. Esos es lacayos tienen que pagar ante la justicia de Venezuela por los crímenes que cometieron. Los diálogos no son para perdones. Los diálogos son para acordar en los términos en que se pueda acordar. Elecciones libres, competitivas, democráticas y sin olvido. Muchas gracias. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo antiimperialista de Venezuela! Gracias, presidente Correa. Gracias. La televisión finaliza entonces de esta manera la actividad especial que se ha realizado en la Plaza Bolívar de Caracas con motivo del de Día del Antimperialismo Bolivariano. Importante el anuncio que acaba de realizar el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, respecto a que Venezuela no firmará ningún acuerdo con oposición venezolana en cuanto al tema electoral, hasta tanto no se levanten las 765 medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto. Estados Unidos contra nuestro país. Es eh, parte de la información que se ha generado el día de hoy en esta importante eh, tribuna antiimperialista que se ha realizado en la plaza Bolívar de Caracas, donde también participó el expresidente de Ecuador Rafael Correa y dio la su visión sobre la economía, la realidad de nuestro país. Específicamente refirió que la dolarización del país pues sería realmente un suicidio pues quitaría la autonomía que que está impulsada por el Banco Central de cada país, en nuestro caso por el Banco Central de Venezuela. Amigos, de esta forma nosotros despedimos la transmisión. Regresamos con ustedes al estudio. Adelante.